saludos soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es eh, de cómo eh, trabajar en, en access más rápido ya les he mostrado en, en Excel ahora vamos a hacerlo en access lo único que vamos a presionar es la tecla logotipo de windows más la tecla h para que se nos active el micrófono listo entonces vamos a hacerlo Israel nueva línea Banguera Nueva Línea, Galena Nueva Línea, Israel Banguera Hotmail.com eh, Como pueden ver, eh, aquí tenemos los datos, el nombre, Israel, apellido, Banguera empresa, Galena es la empresa donde yo trabajo y mi correo, eh, Israel hotmail.com entonces, de esta forma, activando el micrófono, no olviden que es la tecla Windows más la, la tecla Windows, eh, la que tiene el logotipo de Windows, más la tecla H. Y nueva línea es para que se salte de un, de, un, de un cuadro de texto a otro y así. No tienen ustedes que hacerlo con el teclado y se tarda menos a la hora de trabajar. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.